Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy, como muchos de ustedes me pidieron, vamos a hacer un review, un home tour, un room tour No sé cómo que le quieran llamar Pero muchos de ustedes me dijeron que querían saber cómo era mi nueva casa Cómo es ser ARMY en Corea y tener una casa que... Tenga como el asterix de un fan de BTS Pero a su vez también Tenga como el asterix de casa de sí No sé, algo un poco difícil Pero creo que lo pude lograr Así que en este video yo estoy seguro Que eh, van a ver muchas de mis cositas Y también darle un agradecimiento a YesStyle Que también me patrocinó este video Y me ayudó a decorar casi toda mi casa Así que Estoy súper agradecido con ellos Y ustedes también si quieren tener algún descuento eh, CHIPO10 ese código, lo pongo acá abajo También en la caja de descripciones Y en la caja de descripciones también acá abajo Ustedes van a poder ir a ver todos los links De todas las cosas que yo compré en G-Style Así que también ustedes si les gusta algo Lo pueden ir a ver ahí La calidad es súper súper buena Así que de verdad se los recomiendo mucho Así que vamos a iniciar este video Bienvenidos A mi casa cuando primero entra a mi casa, lo primero que vas a ver va a ser este como gran closet, diría yo, que es como va a poner los zapatos. Yo lo transformé en un closet general. Se puse como, en realidad, toda mi ropa aquí. Luego si nos damos vuelta, justo al lado de la entrada, justo al frente de la entrada, está la puerta del de baño. Entonces vamos a entrar al baño. Y para entrar al baño, tenemos que apretar este botón. Pim Y ahí... Vamos a entrar. Pa bam, pa, bam, pa bam. Bim, bim. Ahora les voy a mostrar más en detalle lo que es el baño. Cuando entras al baño hay como este estante que lo voy a abrir ahora, pero este estante adentro tiene todo como el make, el skincare que hago, etcétera, etcétera. Y cuando abres el estante se ve así por dentro. Aquí arriba tengo más, más skincare de Ordinary y por supuesto nunca puede faltar. Y en este lado. Eh, tengo eh, como lo que es el make-up Aquí arriba tenemos eh, un Rilakuma Que tiene adentro como la máquina para cortarme el pelo Porque me gusta cortarme el pelo yo mismo Por eso el primero con la caga en el pelo bo. Esta toalla es una toalla que también me pedí por YesStyle style Y es una toalla como de secado súper rápido Me encanta, es demasiado demasiado genial muy buena compresa Y acá puse como esta pequeña como mesita que tiene como estos adornos, si ustedes se pueden fijar eh, esos son inciensos y esta es como una plantita nomás que hice y eh, en la parte de abajo puse como más papel higiénico pero más que nada es como eso como para darle un tono un poco más como... no sé cómo decirlo, más como cute ahí eh, está la parte del de baño en sí y si nos damos vuelta por acá tenemos la ducha la ducha tiene estos frasquitos que los pedí por yes Style. y Usted me dice pero ¿por qué compráis frascos de plástico por YesStyle? Es porque voy a empezar a comprar solamente champú reutilizable Entonces solamente quería tener una vez un envase bonito Y de ahora en adelante no voy a comprar más plástico de este duro Sino que voy a comprar solamente de esta bolsa que se rellena Entonces compré este que es plomo para el champú Este que también es plomo eh, para el jabón Y también me compré este vasito por YesStyle Que es como para sostener el cepillo y la pasta de dientes etcétera etcétera y atrás también tengo más productos como de skincare que uso mientras me ducho así que ese sería y esta es la parte del lavamanos del mismo baño eh, si se pueden fijar también tengo otro bote eh, que también es de Style, uso para el jabón de manos y ahí también tengo otro de estos cositos para poner pasta de dientes y cepillo, pero actualmente lo estoy usando para poner bombas de lash donde quedan olor y es como súper rico así que lo utilizo solamente para eso pero estoy bastante contento con este baño porque este baño es bastante grande en comparación a los otros baños que he tenido, así que muy bien Ahora si salimos del baño, a la parte derecha sigue lo que es la cocina, que es mi parte favorita de la casa porque me encanta cocinar y me encanta tener como todo muy organizado, así que ahora se los voy a mostrar más en detalle tengo una cajita que la utilizo básicamente para poner todas las cosas cuando llego del trabajo llego y pongo como todas las cosas aquí, entonces no andan repartidas por la casa este hervidor que está acá, que si es que tengo que hervir agua caliente lo puedo hacer y tengo acá la cocinilla, que es una cocinilla eléctrica tengo aquí el botón, tutu, ahí como para que se vea el máximo y ahí se va a prender tanto este o este según el que tú quieras pero no lo vamos a prender así que lo voy a apagar acá tengo una cosa de los tichos que es de madera si se fijan todo el concepto de mi cocina es madera plomo o blanco como que por ahí me fui con la onda tengo este racket que es como para poder eh, poner losa, etcétera, etcétera como para poder poner servicio, utensilio, etcétera este también me lo pedí por YesStyle pero sé que yo creo que ha sido la mejor compra que he hecho, weón porque es de muy buena calidad y es todo de cerámica y aquí están estos, por ejemplo, palos de estos palos como chino o esta espátula china, eh, que también son de muy buena calidad. Todos los links van a estar acá abajo, así que van a ver todas las cosas. Eh, tengo estas cucharas y también estas como tenazas. Tengo este pequeño adornito que quise poner acá encima, que es un adornito que le da como un toque verde a la cocina, cosa que también me gusta mucho. Dun, dun, dun, dun. Acá abajo tenemos dos envases blancos: uno es para el jabón y el otro es para eh, lavar losas. Y aquí tengo un cosito que es para eh, eh, lavar los vasos por dentro. Yo creo que ya sí habrán imaginado la forma. Eh, por el lado de acá tengo este como aromatizante que lo puse acá al lado para que diera como mucho aroma. Este también me lo pedí por YesStyle para que lo puedan ver abajo en los links. Eh, las botellas también me las pedí por E-Style yeah Este limpiagazo también me lo pedí por E-Style yeah Y los racks, estos es como para dejar la losa También me los pedí por E-Style yeah Que son de cerámica muy buenos también Y eh, este cucharón también me lo pedí por E-Style yeah Acá tengo este pote para poner el café Me gusta mucho hacerme café en la cafetería italiana por la mañana Entonces por eso tengo este, ¿cómo se llama? Eh café como ya molido. Tengo esta cajita que le da un poquito de asterix, que vendría siendo como una cajita con pelillos chinos. ella por fuera podéis cachar, miren, el material de los palos. Bueno, o sea, bueno, de verdad, demasiado lindo. Y esta ahí tiene cosas bueno, que realmente son muy preciosas. Ahí tengo vasos, vasos que son con forma de lata, si se fijan. Entonces estos vasos siempre los tengo ahí. Y esa sería la parte esencial de la cocina. Luego si uno baja por acá, tienes la lavadora. Y tienes más muebles y cabinetes abajo. Solamente guardo como cosas de limpieza o de cocina en general o el agua. Cajón de al lado, tengo vinos al fondo y tengo como más chuchería y cosas así del estilo. Aquí está el cabinete de arriba. Si se fijan, como ya les dije, toda mi cocina tiene como el concepto de madera. Entonces, eh, gran parte de mi loza con la que comemos siempre es de madera. Acá está en más detalle, aquí está el plato grande, aquí hay un posavasos, acá hay como un pequeño coso que se, se me hace que debe ser como para el maní, ponte tú, y aquí también, aquí generalmente pongo el queso Philadelphia. Y en la parte de arriba tengo mis posavasos de tés. Para mi templo del café, que me hago el café en las mañanas. Bueno, demasiado bacán y que demasiado rico y fuerte el café me gusta. Mi eh, coso de Starbucks, el principal, el tumbler pero este es de... Eh, ¿Cómo se llama? De caliente, porque tengo otro para el frío. Y las manzanillas de Supremo, ustedes saben. Señora, después de comer hay que tomarse una agüita. <risa> Arriba tengo el moledor de café, al lado tengo eh, otra cafetera como para hacer café, y tengo a niños también. Quiero mostrar esta bolsita. Porque esta bolsita también me la pedí por YesStyle yeah Y la encuentro super cute porque trae ese como para armar y todo Y loco, mira adentro caben muchas cosas, muchas, muchas cosas Yo generalmente la uso como bolsita de aliños como para guardar condimentos Este es el café que estoy tomando ahora Que es de Guatemala, because I support Guatemala Porque hay que eh, tratar de... Eh, darle apoyo a las pequeñas comunidades y además que es de un proyecto de Wood Neighbors que es donde yo trabajé antes así que me da muchas ganas de seguir como apoyando esos proyectos que son tan bonitos que hacen con eh, familias y personal latinoamérica. Y en el cajón de al lado tenemos otro templo de Starbucks, tengo un Tumblr ahí, ahí atrás tengo otro, y tengo las copas de vino, cucharas y los cuchillos en ese parte. Ahora vamos llegando al living y este es mi living room a grandes rasgos. Tenemos acá el sofá, si se pueden ver ahí está Cookie sentado, un póster de Namjoon y tenemos acá eh, las Army Bomb Cases colgando acá tenemos... tengo una pequeña mesa y esta mesa la utilizo básicamente para eh, por las mañanas eh, tomar mi café que bueno, estoy verde por tomármelo en realidad me tomo mi café y miro por la ventana y pienso en cómo voy a resolver mis problemas de la vida diaria pero esa es como la ventana en sí me gusta porque el cielo hoy día está súper azul y Aquí tenemos más cositas de este rincón que más me gusta en realidad de la casa. Aquí tengo más inciensos y hice como este adorno con un Thumbler de Starbucks que me regaló la nata, una gran amiga que la extraño mucho también. Y aquí puse como unos pequeños cactus plantitas muy bonitas como para adornar. Aquí puse eh, a Mr. Jungkook, por supuesto, que ahí le da todo el asterix con el sol. Y acá tengo otro rincón más. Eh, que es de la lámpara, también puse otras plantitas. Se las voy a mostrar. Ahí tengo esa plantita, plantita, y tengo este bambú que ya ha un montón. Y este, eh, ¿cómo se llama? Como porta, bambú. Ay, cómo le puedo decir. Como un macetero. Como donde se pone la planta. Con agua. Pero también me lo pedí por yesel. Así que también lo pueden buscar ahí. Porque es muy muy lindo. Puta, voy a ver si lo puedo sacar. Pero loco, es precioso. Wean. De verdad que sí. Es muy muy lindo. Tengo otra cosa que me gusta mucho. Que esto me... Esto lo hice ayer de hecho. Esto fue como un macetero de eh, flores de cerezo de Sakura. Lo vendían todo por daiso en Entonces yo agarré ramita por ramita. Y busqué un macetero random cualquiera y hice este pequeño, eh, ¿cómo decirles?, como arreglo floral. Así que también estoy súper contento con él porque siento que quedó bastante bonito, la verdad. Se ve muy lindo y además que amo la flor de cereza, es mi flor favorita. Y eh, el, justo en la parte de al lado tenemos como esta repisa también de madera. Aquí les voy a mostrar más en detalle el, el closet, o sea, como la repisa en sí. Ahí está la parte blanca, tú, tú, tú, tú. ahí está la parte negra, tú, tú, tú, tú. y ahí está la parte de colores. Tú, tú, tú, tú. Y todo el concepto de mi living es color madera, si se fijan. Aquí hay madera, madera, madera, madera, madera en todas partes. Y la alfombra es gris junto con el sillón. Ese es como el concepto que quise darle porque obviamente gris gris y la cocina gris, entonces como para que eh, se um, combinara un poco. Después el segundo piso sí. Esta es la parte que está justo al lado de la cocina, que es donde está el refrigerador. Atrás está el microondas, pero lo tengo escondido atrás porque no me gusta. Y aquí tengo, si se fijan, todos los autógrafos de BTS, o sea, bueno, lo, cuando... Les pedí que me escribieran en el papelito ya se acordarán del video del fanzine. y ahí lo tengo así porque obviamente tiene que estar ahí, ese es como mi templo sagrado de la vida y eh, aquí más abajo tengo eh, como las ciudades las que he visitado o amigos han visitado mi refrigerador se lo voy a abrir y yo sé que igual son cupuchentos, así que igual quieren verlo pero si se fijan mi refrigerador básicamente es una mezcla entre Lechuga, verde, verde y pollo. Tenemos eh, mi cookie que está dentro de esta esta es como la casa del cookie, aquí él duerme. Aquí está mi plaquita del YouTube. Otro closet que lo utilizo para solamente las chaquetas. Que también la gran mayoría de las chaquetas son de YesStyle. Así que <ríe> muchas gracias a YesStyle nuevamente. Por sponsoring my life luego en la parte de acá hay como esta mesita que yo en realidad la encuentro súper cero aporte pero whatever. Pero la tengo así como para stand o como guardar algunas cosas en el fondo en otro de los compartimientos es solamente lo que es máscara e higiene la parte de atrás tengo un alcohol gel gigante y aquí tengo mascarilla entonces dependiendo del outfit que voy a usar es la mascarilla que me voy a poner el color, obviamente siempre hay que preocuparse del vestuario eh, tengo esta pequeña enredadera verde porque también quise darle como un pequeño de como vitalidad a la casa Así que le puse como esas enredaderas, escaleras Vamos a subir, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y en la parte de acá está mi cama, si se pueden fijar eh, Tengo mi cama puesta ahí Y tengo esas luces que puse de decoración en la noche, se ve muy bonito Así que también le voy a grabar y así se ve mi casa desde arriba Tapa, tapa. Yo les voy a mostrar la parte de la bodega, que esta se abre, donde estaba el póster de Namjoon. Esto se abre y aquí podemos ver que dejo algunas cosas que les voy a mostrar. Tengo estas dos cosas, uno es para limpiar eh, los vidrios, que es se se de ahí, y este de acá es para recoger como pelos o basura del piso es como un rolón que si viven en un departamento en una casa que tenga piso flotante esto les va a salvar la vida de verdad que sí